Mi cabello significa la expresión de lo que soy en mi interior se expresa en el exterior. Que soy parte de como mi piel, soy parte de varias, varias mezclas de ADN, de la sangre, mi sangre. Eh, mi cabello expresa eh, toda una historia, una ancestralidad. Mi cabello expresa... Toda una un revolú una de sentimientos, de culturas, de bailes, de, de cantos, de lenguas silentes. Hablo por. mi cabello habla por mí. Eso significa mi cabello.